Sí, que he tardado un montón de meses en hacer la cuarta parte, pero que coste que esto lo he hecho obligado, ¿eh? Porque me lo habéis pedido con mucha insistencia vais a presenciar los 20 minutos peor aprovechados viendo videojuegos y es que a partir del 300 este cartucho ya no contiene ningún videojuego que merezca la pena son todos no sé si llamarlo videojuegos made in china ya que no se tratan de títulos oficiales os recuerdo que ya que muchos me han preguntado que dónde he comprado este cartucho o si lo recomiendo mi respuesta siempre ha sido que no que hay mejores recopilatorios de otros cartuchos, que en el siguiente vídeo de haga de este tipo ya vamos a incluir y vamos a hablar sobre él. Son menos cantidad de juegos pero con mucha más calidad. Y bueno, ahí os dejo, con los fantásticos juegos estos. Ya sabéis que esto está continuamente repetido de juegos de estos que disparan hacia arriba o hacia abajo pero si habéis escuchado la banda sonora de la anterior, escuchar también la de este. Es la misma. Hombre, un Tetris, algo decente. Eh, bueno, sin comentarios. Y estos son los que me gustan a mí. Muchísima acción, 20.000 enemigos en pantalla. Vamos, Call of Duty esto. Luego también la emoción de ser un pescado. Esto habrá que ir Ah, ah yo pensaba que había que ir a ligarse ese. Y aquí tenéis el que para mí es el mejor de todo este recopilatorio. Me refiero de los 300 para adelante, ¿eh? Y ese título tan sugerente... ¿Se trata de un Castlevania o un Ghost and Goblin? Casi, ¿no? y este también tenía buena pinta si no fuese porque no llegas a dejar salir a los enemigos ni sé ni cómo son cómo debe de ser un juego que se llame huevos mágicos no no no es la cantante. Aunque en lugar de luna, aquí hay que poner sol. Yo pensaba que ya lo había visto todo en simuladores pero de corta aquí tenéis el gta Que controlamos un helicóptero que va por la carretera y aquí tenéis el aventura island 2 o el 3 pero que le han cambiado el sprite y han puesto una chica y en, vez de, en lugar de tirar hachas pues tiramos no sé lo que era. y aquí tenéis el Adventure Island 1 con el Sprite también cambiado a uno oso que tiramos huesos a la cabeza de los perros y aquí tenéis el Ninja Biden 3 que le han cambiado la cara al personaje y ya está. Y no hay más. Ya os podéis dar por satisfechos de haber acabado la cuarta parte. Ya lo tenéis completo. Pero es que realmente esta, este trozo no merecía la pena. Ningún juego. Entonces, lo dicho. ¿Merece la pena comprarse este cartucho? Al principio he visto que sí que hay algún título que, que están, están bastante bien. Que son los oficiales, los originales. Pero que hay otros por el mismo precio que ya vienen sin toda esta basura dentro. Pero bueno, en lugar de no os dejéis engañar por esto de los 400, porque realmente igual hay 30 que merecen la pena. Por lo tanto, si encontráis un recopilatorio que aunque tenga 50, pero los 50 son buenos, pues ya es suficiente. Recordad que a partir de aquí seguiré subiendo algún vídeo de recopilaciones y el siguiente será el de 151, que para mí de momento de los que conozco es el mejor. Os pongo unas imágenes de, de cómo serán y dale, espero que no me cierren el canal por este vídeo. Un saludo y mucho vicio. Vamos ahora a ver los que me faltaron, que el, me han ido coment, dejando comentarios de juegos que me he saltado. Y por ejemplo, cero me comentaba que me faltó el 93 en el segundo vídeo. Así que vamos a ir a por él. Nos decía que Ninja Gaiden 3 estaba camuflado en el número 403. Ah, vale, se refiere por el por el cambio de spray. Creo que también el 150. Y otro que comentaba Juanja34, el 198. Y se acabó. Como en el primer vídeo salían, salían más, no sé si iré haciendo todo esto después, Pero vamos a ir a por el mejor Vale, que de todos los comentarios que me han ido poniendo de Me recomiendan ese cartucho Y yo decía siempre, no, este no Te recomiendo otro que se llama Talpo Y como es este, pues quiero hacer que el siguiente vídeo sea el de este Que se supone que lleva la mejor recopilación Sí, no tiene nada que ver con el Icarus como tú dices Pero te lo ha recordado por el personaje Espérate, que aquí los enemigos no te perdonan ¿eh? No. Aquí no no se, no se van, se tiran a por ti. <ríe> Uy. Me encantan esas rutinas de los juegos de antes de una vez por nada. Ahora, pues sí, van a lo loco, te van buscando la espalda, te dan vueltas. Aquí se barajan por la pantalla y te hacen la vida imposible. Vamos, como solamente en aquella época sabía. Bueno, espérate, que aquí hay mucha cosa y en un fondo amarillo… Uf. Esto sí que es una maravilla. Sí. Que la Famicom pueda hacer lo que se... Es que, es que casi es la radiativa es la arcade. A ver qué tal. Ver Yo si... creo que este juego no lo ha visto nadie. A ver si paso. Toma. Ay, ¿y cómo se salta? ¿cómo se salta? Allí? A ver. Oña, ¿y esas palmeras así con esos gráficos cuadrados? Poligonales. Poligonales, ¿a qué te suena a ti? A un erizo, ¿no?